La función del realizador es transformar digamos, un, un guión, una historia, un, una escaleta, digamos, un, un punto de partida que está escrito en un tipo de lenguaje, eh, escrito, digamos, que es parecido al lenguaje que nosotros hablamos, en otro tipo de lenguaje. Es decir, es transformar eso que está escrito en un lenguaje de imágenes y sonidos. Cualquier relato audiovisual atraviesa tres etapas y las tres etapas son importantes eh, cada una por sus características. ¿sí? En la etapa de preproducción, un realizador empieza a tomar decisiones, decisiones en función de varias cosas. En principio, lo que se llama la puesta en escena. Poner en escena significa representar algo, ¿sí? Y esa puesta en escena va a tener que ver con lo que se va a ver y aquello de cómo se va a ver eso que se va a ver, ¿sí? El, el realizador, es decir, cualquier realizador, cualquier rol de realización, tiene muchas personas que van a colaborar con eso. Pero él debe tomar las decisiones últimas. Pensando siempre o sin perder de vista qué es lo que se quiere contar. Y que ese cómo se va a contar tenga mucho que ver y, sea, digamos, y, y termine en un relato que sea eh, coherente, que sea fácil de comprender y que apele o que, o que busque un sentido que tenga que ver con lo que se va a contar. En el momento del rodaje, el realizador, eh, el rol de realización tiene una parte más compleja, digamos, porque ahí es el momento en donde, ahí digamos como, ahí, esa es la cancha, ese es el partido, ese es el partido que se juega, ¿sí? O esa es la parte en donde, bueno, todo eso que se pensó antes se pone en juego y ahí tiene que tomar decisiones y tiene que decir, bueno... Digamos, ahí van a aparecer los planes, ahí van a aparecer las escenas, ahí van a aparecer los que aparecen delante del cuadro, los personajes, los actores. Y ahí él no tiene que perder de vista eso que pensó, seguir con esto, tratar de no dejarse confundir por todo lo que va a intervenir y, digamos, el momento de decisión. Bueno, esta toma fue hecha, este plano no fue hecho, pasamos a otro. Es un momento difícil, es un momento en donde está muy acompañado, pero también está muy solo. ¿no? Luego viene la etapa de postproducción y ahí ya... Con ese material registrado comienza la construcción verdadera del relato audiovisual, ¿sí? ¿Por qué? Porque el relato audiovisual termina de armarse cuando uno arma el sentido. Bueno, ¿qué plano le sigue a otro plano? ¿Qué escena está detrás de cada escena? Muchas veces partimos de un guión o de una idea, pero en el momento del montaje se termina de armar la estructura de ese relato, ¿sí? Y hay cosas que por ahí nos costaron mucho trabajo hacer, pero que no entran en ese relato audiovisual porque están de más. Entonces es un momento también de trabajo en solitario con la persona que hace montaje, con la persona que hace sonido, para tratar de armar el mejor, la mejor producción audiovisual posible con lo que tenemos, ¿sí? En una producción audiovisual, el, el rol de realización es un poco el que el que termina las, termina las decisiones, ¿sí? pero no es el que hace todo, sino que es el que termina de definir. Y tiene que colaborar, tiene que eh, relacionarse con todas las áreas. Con el rol de Dirección de Fotografía, porque, porque el rol de Dirección de Fotografía es el que tiene, con su, con su propio equipo, el que está a cargo un poco del dispositivo eh, eh, visual, ¿no? es decir, de, de, de, de la cámara, de todo lo que tiene que ver con la parte técnica y la parte creativa. Bueno, con el rol de dirección de arte, porque los espacios van a estar preparados y demás, con el rol de diseño de vestuario en función de los personajes o de un clima interesante cuando si es un documental y demás, ¿no? Eh, bueno, con el rol de producción y con el rol de asistencia de dirección que tienen que ver con las partes organizativas y con, y con cómo se va a trabajar, con el rol de montaje en relación a la estructura final del, de cómo va a quedar la producción, el relato audiovisual y con el rol de sonido también porque hay muchas cosas que, que se registran en el momento de la filmación pero hay muchas otras cosas que se van armando después. Es decir, se relaciona con todas las áreas, ¿sí? Con todas las áreas porque todas las áreas van a trabajar y él va a tener que ir como como el director de orquesta tratando de que los instrumentos digamos entren en ritmo y entren a tiempo. ¿no?